Bien, muchísimas gracias. Continuamos en esta programación especial Semana Santa Telenor 2023 Formación e Información para toda la Nación. En esta ocasión nos encontramos en el municipio de Salcedo, acompañado del director de la Defensa Civil, Francisco Javier. Vamos a hablar sobre los operativos que desde hoy inician en esta provincia, preventivos donde estarán eh, orientando a los vacacionistas eh, sobre diferentes eh, índoles. Francisco, buenas tardes. Muy buenas tardes, siempre es grata la presencia de ustedes, que siempre, todos los años, están presentes, haciendo un trabajo a nivel de la región nordeste. Háblenos de los operativos que desde hoy inician aquí en la provincia. Sí, mira, eh, el operativo inicia desde hoy a las 2 de la tarde aquí ...no solamente a nivel de nuestra provincia... ...sino a nivel del país... Eh, ...todas las instituciones están involucradas... ...en lo que es el trabajo de seguridad... ...de la provincia de Hermanas Mirabal... ...donde el PMR provincial... Eh, ...encabezado por la señora gobernadora... ...la licenciada Licea Nicasio de Adames... Eh, ...ha estado presente en cada una de, de estas reuniones... ...y de todas las actividades que se están realizando... ...para que este operativo sea exitoso... Vemos que desde tempranas horas de este día ha empezado a llover en la provincia Hermanas Mirabal. ¿A qué se debe? Mira, eh, desde el lunes, eh, Meteorología ya había informado que iba a comenzar a llover hasta posiblemente sábado o domingo. Quiere decir que todo lo que tiene que ver con el operativo Semana Santa 2023, eh, vamos a tener lluvia lo cual eh, esto va a permitir a que haya una reducción en los vacacionistas porque la movilidad va a ser un poquito más lenta eh, la gente va a ir menos a lo que son los balnearios, los ríos entonces eso quiere decir que, que este, esta, este feriado puede ser que se reduzca a nivel de las personas en las calles y continúan las lluvias como ha iniciado en el día de hoy que desde la madrugada ha estado lloviendo a nivel de toda esta zona quiere decir que que esto ha sido, eh, que estaba haciendo mucha falta esta lluvia. Eh, son bendiciones que, que están llegando y lo cual, como todos sabemos, las presas estaban bastante bajas y eso va a permitir por lo menos que los frutos y, y las presas y los ríos puedan tomar sus caudales de nuevo. Francisco, ¿con qué personal contamos para este operativo? Mira, para este operativo a nivel de la defensa civil tenemos unos 130 voluntarios que van a estar eh, ...trabajando durante todos los días... ...hasta el domingo... ...pero aparte de eso tenemos unos 500... ...500 personas que están involucradas... ...en lo que es el operativo... ...donde todas las instituciones... ...del Estado están involucradas... ...como tenemos la Policía Nacional... ...la DGC, el Intran... ...la Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos... ...Salud Pública, Defensa Civil... Eh, ...cada una de estas... ...el 911... ...que también están involucrados... ...trabajando hombro con hombro con cada una de las instituciones, donde tenemos una nueve, eh, unas nuevas ambulancias que van a estar diseminadas a nivel de nuestra provincia haciendo el trabajo. Bien Francisco, el mensaje que ustedes como personal de, de, de, de preventivo tiene para la población esta semana santa. Mira, eh, esta es una semana santa que muchas veces lo cogemos para vacacionar. Sino debe de ser una Semana Santa de reflexión, de unidad familiar, que es lo que nosotros queremos que haya en esta Semana Santa y que las personas eh, aprovechen este, estas vacaciones y se reúnan en familia. Es una de las cosas que nosotros queremos. Eh, también le pedimos a la ciudadanía, que si van a salir de sus casas tomen todas las medidas de seguridad para evitar robos en ellas eh, también si van a utilizar los vehículos que también estos vehículos los revisen antes de salir cómo están las gomas, cómo están eh, las condiciones del vehículo si puede soportar un viaje largo también nosotros les pedimos a las personas que están visitando las montañas, los, los ríos, las playas que tomen todas las medidas que las instituciones están buscando de que usted no provoque, como dice, eh, que haya muerte, que haya eh, cause, como dicen las pérdidas de vida o cause también pérdida de cualquier miembro de su cuerpo debido a un accidente. Entonces, lo que nosotros queremos es que tomen todas las medidas necesarias para así evitar cualquier accidente en esta Semana Santa. Bien, muchísimas gracias a Francisco Javier, quien es el director en la provincia de Hermanas Mirabal de la Defensa Civil. Es todo lo que tenemos hasta el momento, más adelante continuaremos desde esta provincia, llevándoles a ustedes todas las informaciones que puedan ocurrir durante este asueto de la Semana Mayor. Adelante, estudio.